amigos de Cinco Minutos de Gnosis, nuevamente nos encontramos aquí con ustedes para hacer algunas reflexiones relacionadas al conocimiento de la sabiduría. Permítanme leer un pequeño texto. Dice este texto, no revuelvas las cosas del pasado, depender del pasado es renunciar al futuro, no cedas a la tentación de la amargura y del resentimiento. No te atormentes con lo que pasó aunque hayas tenido la culpa. Levántate y sigue andando lo más rápidamente que puedas. Ponte en paz con tus enemigos, envía pensamientos de simpatía y amor, que todas las tristezas se disiparán y vivirás risueño y feliz. Nosotros tenemos un, un problema grave en nuestra vida y es que lamentablemente vivimos de recuerdos. Vimos de lo que se ha grabado en nuestra memoria, e incluso hasta muchas de esas cosas les llamamos experiencias. Y lamentablemente eso nos lleva a muchas complicaciones en la vida, porque traemos ese recuerdo, sobre todo como dice aquí en el texto, cuando son resentimientos, amarguras, los traemos, pero no solamente lo traemos en el recuerdo, sino que lo volvemos a vivir como si fueran esas mismas situaciones. Y eso prolonga una amargura, un resentimiento, que ha sido parte de nuestra existencia, pero que verdaderamente no nos ayudó a crecer. Porque si no, no seríamos ese individuo que lamentablemente tropieza una, dos y tres veces por ¿Por qué? Porque no aprendemos de las cosas que nos suceden. ¿Pero por qué no aprendemos? Porque cada cosa que vivimos en la vida no la vivimos conscientemente. Pasan sin que nos demos cuenta de qué es lo que nos están queriendo enseñar en cada evento de nuestra vida. Nuestra vida se compone del evento que como una película pasa por nuestra existencia, las distintas circunstancias que se nos presentan, pero ese evento tiene que estar acompañado de nuestro estado interior, o está acompañado de nuestro estado interior. La vida está compuesta de esas dos cosas, evento y estado. Hay momentos, hay eventos en la vida que no están con un estado apropiado interior y obviamente no existe la relación directa de aprendizaje que tendríamos que tener con ese evento que se nos presentó en la vida Entonces, nosotros no podemos cambiar nuestra vida, no podemos cambiar los eventos que nos suceden. Sí, podemos a veces elegir, ir o no ir, o presentarnos o no presentarnos en un determinado lugar, en un determinado momento. Pero no podemos cambiar todos los eventos que se nos van a presentar en la vida. Pero sí tenemos una posibilidad, y es el cambio del estado interior que podemos hacer. Si nosotros logramos, trabajar sobre nosotros, cambiando nuestros estados internos. Vamos a poder lograr en cada evento de la vida tener un estado correcto y a partir de ese estado correcto ante ese evento determinado vamos a aprender qué es el objetivo por el cual estamos en esta existencia. Pero no es recordando Cayendo esos recuerdos del pasado, de las amarguras, de las circunstancias, que normalmente fueron siempre negativas, con lo cual vamos a poder proyectar una mejor calidad de vida. Sino que simplemente mejorar nuestra calidad de vida sería vivir cada instante, como lo hemos dicho en otras oportunidades, vivir plenamente cada momento, cada circunstancia, y teniendo en cuenta que todo lo que se produce afuera tiene que ver con nuestro estado interior. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro momento de 5 minutos de noticias.